¿Qué tal de YouTube? El día de hoy vengo con lo que es la nueva actualización Android 12. Vamos con el intro y comenzamos. A partir de este 2021, los modelos de Samsung más avanzados están en hora buena. La compañía acaba de lanzar la beta de One UI 4.0 Android 12 en varios países de todo el mundo. Se ha adelantado a las fechas previstas para la expansión internacional, aunque dentro de esta expansión no está España o Latinoamérica. Ciertos móviles Samsung ya pueden instalar Android 12 One UI 4.0 formato beta sin quebraderos de cabeza y de forma pública. Así de fácil es probar Huawei 4.0 Android 12 en un Samsung Galaxy. La beta ha llegado antes de lo esperado a varios países europeos. Desde este mismo momento, siete países de todo el mundo tienen disponible la beta. Los usuarios que tengan en su mano Samsung Galaxy S21 podrán acceder a Samsung Member y utilizar en fase beta Los países que llegará a esta actualización serán Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Polonia, China India. Los dispositivos metidos para la venta pública son los Samsung Galaxy S21, el Galaxy S21 Plus, el Galaxy S21 Ultra. Cualquier otro móvil Samsung, por muy nuevo que sea, no está dentro de la fase beta. Para actualizar el resto de dispositivos habrá que esperar hasta la fase estable y oficial sea una realidad. Samsung se está dando prisa en actualizar. La compañía coreana está adelantando todos los planes y ya es una de las primeras en tener la beta pública. No esperamos ver países como Reino Unido o Estados Unidos con la beta lista antes de octubre y así ha sido que Samsung se dé de en desarrollar el nuevo sistema operativo junto con One UI 4.0 es una buena noticia esto significa que la versión estable de Android 12 One UI 4.0 estará lista antes de tiempo si resides en España es probable que dentro de algunas semanas la beta se abra más países de la unión europea probablemente antes de finalizar el año haya varios dispositivos de la compañía conversión estable instalada y funcionando correctamente incluso más un gama media podría actualizar antes de finalizar el 2021 bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete dale like comenta para seguir en el canal y nos vemos en el próximo video